La digitalización de los últimos años ha generado una serie de cambios sociales en un periodo de tiempo muy corto, como nunca antes lo habíamos visto. En esta vorágine, la arquitectura y la ciudad no han conseguido adaptarse a estos ritmos frenéticos. Y a pesar de tener muchísimas herramientas, eh, creemos que no se implementan como deberían ni en el diseño, ni en la arquitectura, ni en el urbanismo. Y nosotros creemos que todo futuro tiene que ir siempre acompañado de lo virtual y lo digital. Por tanto, proponemos coger estas herramientas, diversificándolas de lo exclusivamente lúdico, para ver si con ello conseguimos un concepto de arquitectura y de ciudad mucho más resiliente y que se adapte a esta era contemporánea del cambio. Soy Carmen Bentabol y junto con Ángel Cobo formamos Vianofis.